Venga, vamos, vamos para arriba. Para arriba. Venga, vamos Venga. ánimos fuerte, hombre. Vamos, para allá. Venga, todos locos. Todos locos. Hostia, de aquí adelante quiere decir que he pinchado ahora hay que intentar ir pedaleando rápido y cruzar los dedos para que para que selle venga, venga. hay que darle pedales rápido aunque estamos en subida pero para intentar que, que el líquido se mueva y acabe sellando como escucháis yo haciendo pss. No sé ya le hijo de puta, eh. No sé, ya, no sé, ya, no sé ya. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos todos locos! Pues nos tienes que sacar. dale! ¡Venga, vamos, vamos, venga, venga, vamos! venga, venga. venga, venga, venga, venga, venga. venga. Dale ahí, dale Vamos para allá. la que nos espera nos estamos metiendo para la nube así que durante los próximos 24 25 kilómetros vienen dos bonitas y, y algo y algo más de regalito a coronar y hoy hoy la carrera la, la podemos ganar de subida y la podemos perder de bajada. La bajada es técnica y jodida, así que tenemos por delante a María Pujol y, y a Chambita, que van líderes, les tenemos 4 5 minutos de la general y aquí les tenemos a un minuto, así que aún podríamos pelear por la etapa y los segundos clasificados del trek, las tenemos por detrás. Así que hoy les podemos recortar el minuto y pico que nos llevan y meternos segundos y luego ya mañana... Ole. Ahí está, ahí está, ahí está, muy bien, muy bien, joder, muy bien, eres la única que va montada, eh, todo el mundo va andando, súper bien sale, súper bien. Hay unos hogarios como la copa de un campanario, tú. ¡Vamos, ¡Gracias jefe! ¡Gracias, tío. Gracias, jefe. Venga. Gracias, gracias. El confinamiento lo salvaste tú. Vale, tío. Venga, vamos para allá, vamos. Ahora nos dijeron que podíamos tener sensación térmica de entre 3 y 0 grados. Y yo, la verdad es que ya voy congelado aún unos 400 metros de desnivel para coronar así que como puede estar la cosa arriba además cágate lorito con las subiditas sabes oh. o sea oh. 12 13 14 y piedra mojada piedra rota oh. Oh. Oh. Oh. bajada, no se ve una mierda entre la niebla. y ni llevar gafas. Putos locos. ¡Vamos de pillar a los luces. ahora sí que hace mucho frío y compartiendo liderazgo de etapa y esto va a ser una guerra los últimos 30 kilómetros porque aquí va a querer ganar Sale va a querer ganar María y los tres vienen muy cerca por detrás peleando la segunda plana así que... Chambita cabrón, qué patas tienes. ¿Qué? Hijo de perra. que desayunas tú? Nos tendré que contar el secreto. Vale. Okay, okay. ¿Vale? Sois unos burracos que están muy fuertes, Escuché, cabrones. Se podría haber dicho que se ha acabado aquí, ¿no? Ya ves, tío. Sí. ¡Chamita! Yo tenía una foto con vosotros. Ponta ahí. Valentín. Fin, Jesús, nos haces una foto con ellos. Pues, me tomé la barca y dejad a la María, me va a llevar. Ari, <risa> <risa> <risa> <risa> va a pegar el palo bajando, pero yo sé que tú eres débil, ahí... ¿eh? Venga, dejarte Venga, de bajar. De, lloramos ahora de camino, para allá! <risa> Los triatletas. Gracias, joder.